hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com en esta ocasión os traemos de rally 2.0 eh, a través de steam play proton y en primer lugar nos gustaría darnos las gracias a chema por facilitarnos la copia de este juego para realizar este vídeo bueno como os decía este es un juego que está ejecutado con Steam Play Proton. no hay una versión nativa de este juego y nosotros, bueno, pues vamos a enseñaros un poquito qué tal funciona, eh, cuáles son sus ventajas, desventajas, qué es lo que vemos eh, con respecto eh, pues, al trabajo que hace eh, esta herramienta que ha desarrollado Valve y, y la gente de, de, de Code Weavers, de, de Wine. Y, y bueno, pues nada, estáis viendo el, el vídeo introductorio, lo vamos a quitar. Y vamos a, a empezar eh, pues, eh, a ver eh, pues, algunas cosillas de, de este fantástico juego. Bueno, como antes de, de nada me gustaría deciros eh, que bueno, pues eh, eh, hemos jugado obviamente montones de veces a D-Rally 1, las comparaciones van a ser constantes, como es lógico. Y eh, bueno, también hay que decir que a rally 1 es un juego nativo, tiene soporte nativo gracias a Feral Interactive. Por lo tanto, bueno, pues hasta cierto punto no es muy justo la comparación y es algo que debéis tener en cuenta. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Aquí nos dice que hay un error al conectar con Razenet. Es algo totalmente normal. Habría que hacer un cambio en un archivito para que funcionase correctamente pues, con Steam Play. Y este sería el menú principal. Aquí es donde veríamos pues eh, las diferentes... Eh, partes de, del menú donde podemos jugar. En primer lugar, bueno, pues tenemos aquí mi, mi equipo. Eh, que supongo, bueno, pues que sería eh, para jugar eventos. La, los típicos eventos de D-Rally. Pues en este caso no los podemos jugar porque no tenemos eh, conexión a Racenet. Por lo que os comentaba antes. Pero bueno, es perfectamente posible. Yo simplemente no lo tengo, no lo tengo activado. Luego tenemos la parte de juego libre. Donde podemos jugar. Eh, pues eh, rallies históricos después el FIA World Rallycross Championship que es para echar carreras de rallycross, cross eh, copas a, a medida y contrarreloj después por supuesto pues también tenemos un apartado de tienda donde podemos comprar pues eh, supongo que más coches pistas y demás y por último eh, el apartado de opciones aquí es donde tendríamos todos los ajustes del juego entre ellos, bueno, pues eh, las típicas ayudas, las preferencias pues, de, de cámara en este caso. Eh, después eh, tenemos, por ejemplo, pues el tema gráfico. En este caso, os voy a comentar que ten, tengo los gráficos en calidad media, más o menos, ¿vale? Eh, para conseguir pues, un poquito eh, mejor resultado en cuanto al tema de frames por segundo. Bueno, también os tengo que comentar una cosa, eh, los frames por segundo que vais a ver durante eh, el juego no son reales, ¿vale? son más altos. Eh, se pierde bastante, bastante porcentaje de frames por segundo por culpa de, de la grabación con OBS. Luego está el tema de los controles. En el tema de los controles, como veis, aquí pone Logitech G29 de Driving Force Racing Wheel que es el dispositivo de dirección principal según el juego. Esto no lo ha detectado el solo, lo he tenido que poner yo a mano, vale. Y os comento más cosas. Eh, si, si pulsamos en, en lo que es el volante eh, o del volante, en el volante, tendríamos que seleccionar el tipo de dispositivo eh, y luego tendríamos que configurar todo a mano. Incluso eh, tendríamos que asignar cada uno de los ejes y botones eh, a mano, porque no va a venir nada predefinido. Esto se debe a que el juego no reconoce correctamente el, el, el volante. Y bueno, después tenemos el tema <coughs> perdón, de la vibración y de la respuesta, que en este caso eh, pues eh, no lo vamos a poder disfrutar. ¿vale? Yo creo que sinceramente el problema está en que el juego no detecta correctamente el volante y por lo tanto no aplica los valores de, de fuerza. Eh, por eso tenemos que eh, asignar todo manualmente. Aún así el juego es, es, es, es jugable. Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Eh, no, no vamos a salir, por supuesto que no. Nos vamos a ir a juego, eh, a juego libre. Y vamos a empezar, por ejemplo, pues con un rally histórico. ¿Vale? Vamos a, a darle aquí opciones del campeonato. Abandonaremos el campeonato porque vamos a crear un campeonato nuevo. Y vamos a empezar, por ejemplo, pues. Bueno, por ejemplo, no, con lo que tenemos, con, el, con un rally clas, clásico. Donde podremos. Eh, Correr con un mini, con un Lancia y con un. o con un DS. Vale, estos serían los tres coches que, que podríamos. ay no, perdón, me estoy equivocando, me estoy equivocando. Bueno, me estoy equivocando, eh, tenemos eh, en H1, H2 y H3, que son histórico 1 y 2 y 3. Bueno, pues tenemos para escoger Lancia, Mini y DS, en los años 60, en el 2, que serían los 70 alpine fiat opel y ford y luego h3 lancia y nissan vamos a empezar por el h1 no nos vamos a complicar mucho la vida vamos a escoger pues cualquiera de estos tres coches yo por norma general siempre empiezo con el mini porque es un coche muy muy fácil de conducir y vamos a continuar luego bueno pues aquí tenemos eh, las etapas en este caso empezaríamos en en, en nueva zelanda y luego pasaríamos a España, ¿vale? Estos serían los dos eh, rallies que, que tendríamos que... que tendríamos que, que... correr. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a iniciar el campeonato. Y esto está cargando, señores. Esto es The Rally 2 con Steam Play Proton. Bueno, esta sería la pantalla de, de carga. tarda un poquito y ya estamos en Nueva Zelanda bueno pues vamos a saltar esta introducción del paisaje y aquí teníamos, tendremos pues eh, la pantalla donde gestionaríamos todo lo que es nuestro coche vale eh, podemos hacer una vuelta de prueba para, para ver si los ajustes que tenemos están bien podemos reparar el vehículo, cambiar los neumáticos, configurar vamos a probar a, a configurar un poquito por ejemplo pues tenemos montones de valores aquí para, para corregir en este caso ahora podemos hacer algo que no podíamos hacer antes y es, la, es corregir eh, la convergencia y la inclinación de las ruedas tanto traseras como delanteras Luego también tenemos el tema de los frenos que podemos repartir la frenada según nos convenga en este caso pues eh, por lo que estoy viendo eh, la frenada está en mayormente en, en las ruedas delanteras quizás deberíamos bajar un poquito este nivel que desde mi punto de vista está demasiado alto y lo dejamos así un poquito mejor vale y eh, por ejemplo pues la fuerza de frenado la vamos a incrementar un pelito, un pelito de nada. Después tenemos el diferencial, que en este caso, bueno, pues eh, podemos, eh, vamos a ver lo que podemos hacer por aquí con el diferencial, podemos dejarlo a la mitad más o menos, normalmente en pistas eh, blandas eh, de tierra, es mejor que, que, que no esté tan bloqueado, que esté más, más suelto el, lo que es el diferencial. El tema de las marchas, como veis, está súper, súper corta. En este caso, eh, ahora mismo podríamos eh, modificar eh, las marchas una a una, cosa que antes no podíamos hacer. ¿Vale? Y, eh, y si os fijáis aquí, bueno, pues tenemos la transmisión final que en este momento pues está corta. La vamos a dejar corta porque este es un rally muy enrevesado y con muchas curvas y nos conviene pues salir con, con fuerza de cada una de las curvas. Aquí tendríamos el tema de la amortiguación que está suave. Eh, yo creo que se podría poner incluso más suave. La vamos a dejar más suave todas, eh, tanto lo que son los lo que son los amortiguadores como, como lo que es eh, bueno pues los, los muelles y bueno aquí estarían perdón los amortiguadores rebote lento compresión lenta y luego aquí tendríamos los muelles que le podríamos hacer exactamente lo mismo bajárselos todos un poquito y ahora bueno pues ya tendríamos el coche medianamente eh, configurado. Puede que no sea la mejor configuración del mundo eh, Seguramente me habré equivocado en 50 cosas Pero bueno, es para que veáis que se puede hacer de todo Vamos a darle aquí a empezar Y aquí empieza el Rally en Nueva Zelanda Con un mini en D-Rally 2.0 en Linux Gracias a Steam Play cierra. Fijaos, el nivel gráfico es bastante más alto que en D-Rally 1 y ahora tenemos una pequeña diferencia. Y es que tenemos que pisar el freno de mano para salir. Algo que, por ejemplo, lo veíamos también en Fórmula 1 2017. ¿Vale? Y bueno, pues aquí ahora es donde viene pues eh, una pequeña diferencia eh, que ahora me vais a entender. Bueno, el tema básicamente es que eh, lo que es el funcionamiento del volante no es todo lo preciso que, que debiese a pesar de haber sido eh, configurado a mano eh, quitada la linealidad, eh, la saturación para que fuera lo más fiel posible el, el resultado final no es el adecuado he de decirlo después también me gustaría decir que hay un pequeño retraso a la hora de tomar las curvas yo tengo que mover el volante mucho antes de que realmente se empiece a mover. Bueno, sé mucho antes es una, a lo mejor una décima de segundo, pero es lo suficiente como para salirte en las curvas. Y, y bueno, pues eh, obviamente el no poder disponer del force feedback, pues... Es algo que, que va a alastrar mucho lo que es la experiencia a la hora de disfrutar eh, de forma plena pues eh, este Tierra Lido Vamos a, a continuar con la etapa. Nos hemos dado ya el primer leñazo. Estoy viendo que no funciona la marcha atrás No sé si es que la he configurado mal No sé en qué botón la he podido dejar Pero bueno Como os digo, esto es simplemente Para que os hagáis una idea de cómo funciona para derecha, cinco, este real y 2.0 no cuatro, muy larga, se abre 30, como siempre os comento esto no es para, para que veáis mis dotes de conducción o para que veáis hay una etapa perfecta derecha, tres, simplemente para, para tres, que veáis que el juego funciona giro, eh, derecha, si os fijáis dos, también es importante que os fijéis ahí arriba a la izquierda, izquierda cuatro, larga, eh, tenéis izquierda, los frames se por razonante. segundo eh, bueno, esta salida de carretera, por ejemplo, fue por lo que os comentaba antes de volante. El retraso del volante hace que no tengas que anticiparte demasiado a la curva. Aparte es que se nota, porque tú giras el volante y empieza a moverse un poco después. Bueno, se estaba hablando de los frames por segundo. El nivel de frames por segundo que veis ahí, eh, bueno, pues no está muy mal. La verdad eh, son sobre unos 60 frames por segundo, pero tenéis que tener en cuenta que tengo los gráficos en nivel medio. Vale, no sé cuál es el comportamiento de este juego en Windows. No tengo ni idea porque no lo he probado, ni tengo intención de hacerlo. Eh, pero supongo que es bastante más alto. Creo que en este caso... Eh, pues Proton se come bastante bastante rendimiento y bueno, pues aunque el juego se ve muy bien tal y como lo estamos viendo ahora en calidad media se ve bastante bastante bien bastante mejor que lo que era el anterior de rally. Eh, pues aunque el juego se vea muy bien eh, obviamente pues yo creo que eh, el juego si fuese nativo eh, nos daría bastantes más frames por segundo de que, del que nos está dando ahora con Proton bueno, no sé si tengo algún botón para dar marcha atrás. Pero bueno, vamos entonces a recuperar a el a vehículo. Tal y como pone aquí. Vamos a ver si podemos cambiar el botón de marcha atrás. Porque es un rollo esto de no poder dar marcha atrás. Eh, a ver, controles... Embrague, spider, dra, toda, toda, subir marcha, primera marcha, tercera, séptima marcha, marcha atrás, no vinculado. Vale. Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, la marcha atrás en este botón que está repetido y el botón que está repetido de recuperar vehículo lo vamos a poner en este otro ok, bueno, pues lo vamos a dejar así y continuamos ahora me dice que los reparaciones en pie de carretera vamos a cambiar de botón, lo vamos a poner aquí y ya está, aplicamos y volvemos a lo que es la partida de D-Rally 2.0 bueno. A ver si la próxima vez que tengamos que meter marcha atrás, no tenemos el, el mismo problema. Bueno, como veis llevo 51. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, vamos a ver lo de la marcha atrás, a ver si funciona realmente. No va marcha atrás. Bueno, pues no sé qué pasa. Señores, no sé lo que pasa con la marcha atrás. Probablemente hay alguna configuración por ahí que esté haciendo una judeada. Yo juraría que ayer podía dar marcha atrás. No sé por qué ahora no, no lo puedo hacer. Bastaba con pisar el freno. Porque en mi caso bueno estoy jugando con marchas automáticas. Este es un juego que pff, a mí personalmente... Yo normalmente juego con marchas derecha, eh, 30, manuales, con juegos de, de, de coches, pero de Rally me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a salir de aquí a ver si... Mira. Nada, recupérame el vehículo, Es un larga, juego que me cuesta muchísimo porque, claro, 3, claro, es que es tan frenético. Hay derecha, que pegar tantas curvas, tanta, tanto, tantas correcciones, que lo que es... Si eh, Tener que preocuparme también por las marchas, pues... Hombre, probablemente si me pongo, pues... Lo consigo pero... Uf, es imposible. Como os decía, es totalmente... Ahora sí funciona la marcha atrás. Bueno, como os decía, es totalmente... Imposible... Abre 60 sobre rasante y meta 70 y paramos. Controlar bien el coche eh, no teniendo pues eh, No teniendo la respuesta al momento. O sea. Esta es otra de las diferencias. Que llegamos y tenemos que tener junto a, al oficial. Ahí. Venga. Ahí estoy bien. ¿Funcionaron bien los neumáticos en esa etapa? Uf, cómo ha dejado el coche, pobrecito Bueno, como veis Una auténtica vergüenza, pero Vamos a abandonar la prueba Y vamos a probar otra cosa, señores Ya hemos visto que podemos eh, Correr pues eh, En este modo histórico Vamos a por ejemplo a, a hacer una prueba medida, vamos a crear un campeonato Aquí como veis podemos escoger los diferentes rallies, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Polonia, España, Estados Unidos, Bélgica y Canadá, Inglaterra, Francia, Noruega. Como veis tenemos un montón de pistas diferentes, pero bueno, fijaos que muchas de ellas son de rally cross, otras son de rally. Nos vamos a ir a España, por ejemplo, venga. Y en este caso, bueno, pues vamos a jugar con H1, no. Vamos a jugar, por ejemplo, pues con el Peugeot 205, que me apetece mogollón. Eh, vamos a ver, 205. Confirmamos. Iniciamos el campeonato y escogemos un Golf GTI o un Peugeot 205. Vamos a, a, a, a seleccionar un Peugeot 205, que es un coche. Que, bueno, pues que le, le tengo un cariño especial porque bueno. Eh, hace muchos años pues. <ríe> teníamos uno y. Y es un coche que, que funcionaba genial y estaba muy bien, la verdad. Un coche que nunca dio un problema. Siempre funcionó perfecto hasta, hasta el día que, que lo dejamos. Bueno, vamos allá. Es una etapa nocturna por lo que estoy viendo y la superficie pues no, no sé qué tipo de superficie tenemos tenemos me parece que donde pone a ver vuelta neumáticos configurar bueno si no me equivoco es una superficie en este caso eh, dura vamos a configurar el, el, el vehículo así rápidamente Vamos a ponerle, por ejemplo, bueno, pues el diferencial, vale, está bastante bloqueado, lo cual está bien. Tiene las marchas tirando largas. La amortiguación está bastante firme. La podemos poner un poco más firme si queremos. Así, por ejemplo. Y los muelles exactamente igual. Así, así. Así. Así y esto de capacidad de resorte no tengo ni idea de lo que es pero bueno, vamos a endurecer un poco la barra estabilizada la dejamos ahí, la aplicamos la configuración y empezamos en el Rally de España con un Peugeot 205 empieza en 300, derecha 5 para no atajes izquierda 3 se cierra fijaos que ya nos 4. dan las instrucciones Buena antes suerte. de empezar es importante escucharlas y como me gusta el cuadro de este coche que recuerdos 5, 4, 3 2, 1 dale 300, derecha 5 para no atajes izquierda, 3 se cierra, derecha 5 y no atajes izquierda, 3, se cierra bueno. para derecha 4 y recorte izquierda 3 oh. para Nada derecha es imposible dos, se cierra con el volante así es muy difícil poder conducir medianamente bien Como veis, ya, ya hemos roto aquí está el del coche. Para derecha 6, larga, se abre 30. Sigue a la derecha, para izquierda 2, se cierra. Para derecha 3, para izquierda 3. Si así 5, conseguimos larga, hacerlo rasante, mejor. Izquierda 5, pronto, sobre rasante. Se abre 50. Derecha 1, larga, se abre. Hay una curva bastante fastidiadilla. Voy a apagar las luces pronto, con el botón. Es demasiado. No, estoy viendo yo que para dar marcha atrás tengo que pulsar bastante el muy acelerador. Derechado. No sé si es porque tendrá una zona muerta. Vamos a verlo controles vamos a ver informe de controles steering wheel ta ta ta ta, ta ajustes avanzados zona muerta eh, exacto tenía tenía una zona muerta por eso estaba funcionando mal vamos a dejar un poquito porque yo normalmente pongo el pie en el acelerador y linealidad saturación Es que está perfecto no sé por qué va tan mal la verdad pero bueno Vamos allá, continuamos. Recorta un poco y a ver y si ahora. Recorta. Sí. Izquierda tres largas, se cierra, sigue a la derecha sobre rasante 80. Fijaos, el nivel gráfico es bastante elevado. Ya recuperar izquierda el coche. Larga, Así como veis hoy horripilante a la derecha Sobre rasante 80 y a fondo izquierda 150. También fijaos en una cosa. Derecha 4 se abre 6. Extra larga, se cierra sobre rasante en el poste. Voy a ver una cosa aquí con el volante. Está bien. Vale. Me daba la impresión de que estaban mal los grados. Es que está mal. El volante está mal. No, así no se puede. Izquierda 4 extra larga, se abre 6. 60. Bueno, os decía, el nivel gráfico es muy alto, pero eh, también incluye, obviamente, pues el tema de los frames por segundo. Si os fijáis en la etapa anterior, eh, como tenía luz natural, eh, pues el nivel de frames era bastante más alto. Aquí también es cierto que hay muchos más detalles, hay casas, hay más cositas para enseñar. Y entonces, bueno, pues también baja y el tema de la iluminación propia del coche, eh, pues... Es obviamente un cálculo que tiene que hacer el, e tres, y baja el, abre, el nivel de frames. Tirar el freno de mano se abre y se cierra para derecha, cinco, es peligrosillo. Esta creo que es solo para, para las copas 2 y 1 o las horquillas. Para izquierda, seis, para derecha, cinco, de todas formas el coche estoy notando cinco, yo que cierra, si, si me concentro derecha, un poquito 5, y logro larga, anticiparme eh, pues ya es más más manejable. Uh. Bueno, el tema del force feedback también es importantísimo. En este caso, al no tenerlo, pues no tienes las, las sensaciones que tienes que tener cuando tienes un coche eh, pues, de carreras, de rallies, porque obviamente pues, cuando pierdes la adherencia lo notas y eso pues, hace que, que hagan las cosas de otra manera. A ver, marcha atrás. Ahí estamos. Una cosa que no hemos visto es el tema de las vistas. Tenemos la marcha atrás y no derecha sé cuál seis, es el botón de vistas. Aquí cuenta. en este caso la C, vale. Bueno, estas serían las vistas de las que disponemos. Derecha 6, No atajes izquierda, 3 se cierra. Esta mola mucho. Para derecha 4 muy larga. Se abre para izquierda 5 larga. Esta que quizás sería la, la vista más adecuada para, para jugar que es la más realista, además no ves el volante. El volante despista mucho. Queda muy bien en los vídeos, porque claro, obviamente pues la persona que, que está viendo el vídeo pues ve, puede ver las reacciones del volante. Pero bueno, en este caso. Como os decía antes, lo que, vais, lo que veis en pantalla no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que me mosquea a mí. Cosa que antes pues, con, con D-Rally no pasa. La versión 1 del juego. Izquierda Bueno, esto, como veis, estoy yendo con, con pies de plomo. Aún no tengo muy controlado lo que es el... El juego. Y bueno, pues no puedo deciros qué sensaciones produce, porque... Obviamente, al fallar tanto el tema del rally o del, del, del volante, pues no... Supongo que si, si tuviera el feedback y, y el volante se moviese a la par, que lo muevo yo, eh, pues sería muchísimo mejor. Aún así, eh, creo que los comportamientos que, que tiene el coche son bastante correctos, bastante realistas. se abre larga, 30. Por ejemplo, la, la información que ofrece el copiloto me parece bastante, bastante más. esto es que esto antes no lo teníamos que hacer. Hemos acabado la etapa. Bien. Hecho. Bueno, decía que la, la, las indicaciones del copiloto ahora son muchísimo más completas que antes. Yo por lo menos así lo, lo noto. No sé si vosotros opináis lo mismo que yo, pero creo que, que son bastante, bastante más, están bastante más curradas que antes. Bueno, por supuesto tenemos las repeticiones y todas esas cosas que quedan súper chulas. En este caso, al tener unos, unos gráficos tan guays, pues creo que seguramente serán mucho más espectaculares que antes. Vamos a crear un nuevo campeonato. En este caso, bueno, pues vamos a añadir una prueba diferente. Eh, por ejemplo, pues eh, podemos, eh, si queréis probar un, un rallycross, nos podemos ir aquí, por ejemplo, a, a, a Bélgica. Eh, y, y bueno, pues... Eh, Super 1600RX Opel Corsa, Renault Sport Vale, venga, va Y vamos a probar, pues yo que sé Cuatro vueltas en el más En el primero de todos, es que no tengo ni idea Día, lluvia torrencial Mojado, no Vamos a ponerlo no, normalito Seco, venga, despejado y seco eh, Confirmamos Iniciamos campeonato y aquí tenemos para escoger los tres coches, Renault, Volkswagen y Opel. Vamos a escoger, por ejemplo, Renault. Y allá vamos al circuito de Rallycross. A ver qué tal. Que bueno, aquí las reacciones obviamente son muchísimo más importantes incluso que, que entramos. No quiero imaginarme lo que puede ser eh, pues, estar con el volante así. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a empezar. Usa la vuelta como Dean en tu provecho. Solo tienes que hacerlo una vez. Si fallas tendrás una penalización. Allá vamos. Cuidado con el giro 6, la chicane, podrías acabar jugando al pinball con los muros. Esto, como veis, puede ser muy divertido en multi, eh, poder competir contra contra colegas, chocar contra ellos. ¡Ah! Ya, nos, ya nos jugaron aquí la... Recuerdo que al D-Rally 1, juego nativo, eh, portado por Feral, habíamos eh, jugado en su día pues a, a multiplayer y la verdad es que nos lo pasamos muy muy bien Así fue algo una experiencia muy gratificante es por aquí la vuelta del Joker ¿sí? nos hemos salido Uf. esto es lo que pasa por no saber el por no saberse el circuito intentar hacer bien la vuelta total ya, ya está más que perdido pero ya nos han doblado bueno lo que estoy viendo yo es que eh, estoy notando yo por ejemplo que aquí si clavas un poquito los frenos el coche se va de frente con mucha facilidad Cosa que en el anterior D-Rally eh, juraría que no pasaba tanto Vamos a comer, competir un poquito con este que tenemos aquí al lado Podemos mirar a los lados Nos hemos pasado de vueltas otra vez Resulta bastante difícil, ¿eh? no os vayáis a pensar. No sé cuántas vueltas llevamos. Necesitamos dos segundos más para subir. Sigue apretando. toque. Bueno, son bastante maliños, ¿eh? Lo que pasa es que claro, ellos estaban dando la, la vuelta después de haber acabado. Por eso iban tan lentos. Muy mal, Leo, muy mal. Bueno, pues nada, esto sería... El rally cross. Que también lo tenemos disponible. Y nada, nos salimos al menú principal. Echamos un ojito a ver si tenemos alguna cosa más por ahí. Y tenemos las pruebas contra reloj. Vamos a La hacer una reloj prueba reloj contra reloj. Es una novedad de The Rally 2.0. El objetivo es conseguir el mejor tiempo posible. En bueno, como estáis escuchando de es una novedad con que antes no, teníais, que no teníamos en d rally Aquí como veis ahora tenemos muchísimos política. más circuitos de Rally Cross, cosa que antes pues eh, eran más limitados eh, en lo que es de eh, eh, rally 1. Y vamos a irnos por ejemplo, bueno, pues aquí a Polonia. ¿Qué os parece si nos vamos a Polonia? ¿Qué tipo de... Polonia, qué tipo de... A ver, asfalto blando, tierra, vale. Y nos vamos a hacer pues esta primera etapa, por ejemplo, día soleado. Vamos a escoger, por ejemplo, pues, yo qué sé, eh, más coches diferentes. Eh, antes jugamos con, con, con el 205, ahora podríamos, por ejemplo, escoger un, un coche más actual. A ver qué tenemos por aquí como estoy viendo que tenemos aquí un porrón de coches súper súper interesantes ¿eh? Eh, pues a ver qué más hay ¿Qué tenemos por aquí creo que hay mucho clásico por lo que estoy viendo vamos a ver qué tal está este venga por ejemplo bueno rally de polonia etapa 16 kilómetros y a ver si logramos hacerla un poquito mejor que las anteriores. A pesar de las dificultades evidentes con, con el tema del control. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar así, ya no vamos a hacer ajustes de ningún tipo. 3, 2, 1, dale. Ah, ya vamos. Fundo izquierda 50, giro a la derecha 6, super rasante, montajes, izquierda 6, 50, al fondo al centro, super rasantes, 80, sigue al centro, sobresalto, 50, derecha 4, estrecha, 80, sigue al centro, sobresalto. Bueno, supongo que voy en la dirección correcta al menos. Es imposible jugar así, sinceramente, es tremendamente difícil. Voy a, voy a intentar hacer una cosa, pero es que es, eh, es doloroso, de verdad, completamente doloroso tener que jugar de esta manera. Volante, mando, joystick, teclado. Nada, no, está claro que tiene que ser así por narices Bueno, supongo que es una incompatibilidad de proto Que no te detecte correctamente este volante Porque obviamente pues, un G29 tendría que ser detectado sí o sí Es quizás el volante más vendido del mercado para que veáis un poquito también desde de fuera aunque así si ya es difícil controlar así es más y derecha 3 sube rasante bache para izquierda 4 larga y gira a la derecha 1 se abre larga hasta Gira oh. a la derecha, 1 Se abre sobre el rasante, graba vuelta, Izquierda, 5 Para recta, derecha, sobre el rasante Es difícil, ¿eh? Tenemos un pinchazo en la rueda trasera, izquierda Bueno, pinchazo, encima. Se abre larga Se cierra sobre salto lo único bueno de no tener force feedback es que no tienes que hacer fuerza ninguna para girar el volante lo cual es un poco también chungo porque a veces te pasas de la raya Uf. bueno lo vamos a dejar así porque es bastante bastante difícil vamos a aparcar aquí a un lado y nos vamos a salir al menú principal Y lo dejamos así Bueno señores, pues este es el vídeo Que humildemente hemos hecho en Jugando en Linux Para que veáis The Rally 2 funcionando con Steam Play Proton Volvemos una vez más a darle las gracias a Chema Por facilitarnos el juego para poder realizar este vídeo Y como conclusión nos gustaría decir algo eh, Pues... Que, que consideramos muy importante. Este juego a día de hoy con Steam Play Proton no es un juego que se pueda jugar. Por lo menos en mi equipo. Eh, punto número uno y más importante obviamente. El que he estado repitiendo durante todo el vídeo. El tema del control. Ese retraso en el control es matador. Eh, es imposible controlar el coche así. Cuesta muchísimo jugar. Eh, tener que anticiparte como dos décimas de segundo cada vez que llegas a una curva es muy muy difícil, ese es quizás el punto más negativo de jugar con Steam Play Proton. En segundo lugar, también relacionado con el control, obviamente el no tener force feedback es un, es un auténtico hándicap por lo que os estaba comentando, de que es demasiado blando el volante, que se te pasa te vas muy fácilmente eh, eh, te pasas muy fácilmente pues, de, de giro o, o, o todo lo contrario. Y, y bueno, pues luego aparte de eso, eh, también no noto yo que sea muy preciso a la hora de girar. Ya, ya no por el retraso ni el force feedback, sino por el movimiento que percibes en la pantalla, aunque sea con retraso, no es el mismo movimiento que estás haciendo tú con el volante. Es eh, el, quizás el punto más negativo de jugar con Steam Play Proton en segundo lugar el tema eh, el tema gráfico el tema gráfico como pudisteis ver en las opciones yo lo tengo en nivel medio tengo una 1050 ti vale no es una tarjeta de, de la leche pero hasta ahora siempre me ha servido para jugar en unos niveles eh, más altos eh, pues con un nivel aceptable de frames vale en este caso eh, el nivel medio Dependiendo de la etapa, eh, a veces incluso pues, baja eh, pues a, a límites de 40 frames por segundo y demás. O sea, lo que es, eh, lo que es Steam Play Proton eh, con DXVK pues, no consigue hacer su magia y creo que se come bastantes frames por segundo. No puedo asegurarlo al 100% porque no he jugado la versión de Windows, pero supongo que la versión de Windows irá muchísimo, muchísimo más rápida con mi tarjeta. Y, y bueno, pues eh, esos son los dos principales problemas que le veo yo jugar con Steam Play Proton. Eh, si queréis, eh, si lo que queréis es compraros este juego, yo ahora mismo... Eh, os diría que no lo compraréis para jugarlo desde Linux con Steam Play Proton. No sé qué tal funcionará con Wine, pero eh, no, es, no, es, eh, no es un juego adecuado para, para jugar en nuestro sistema en este momento. No sé si en un futuro, pues a lo mejor, pues Valve desarrolla eh, pues una versión más rápida o que tiene mejoras en el control y conseguimos, bueno, pues que este juego... Eh, funcione casi igual que, que en la versión nativa pero lo ideal sería obviamente como siempre que eh, la gente de Feral hiciese su magnífico trabajo que hace siempre y lo portase a nuestro sistema como hizo con la primera parte y con todos los juegos de codemasters de coches que tenemos un montón de ellos y, y con muy buenos resultados eh, sé que va a salir ahora DIR 4 desde mi punto de vista eh, Tier 4 no es lo que estaba esperando la gente, la gente estaba esperando este Dirt Rally 2.0. Eh, Tier 4 no tiene nada que ver con Dirt Rally, es eh, una vertiente mucho más arcade de, de lo que es el, el mundo de los rallies y de las carreras de coches. Y, y bueno, pues... Eh... Como digo, Feral creo que en, ese caso, en este caso se ha equivocado. Eh, si, lanzó, si, lanz, si, si hubiese lanzado DIR 4 a lo mejor hace, hace pues yo qué sé, el año pasado, unos meses después de que saliera el juego, eh, el juego para Windows, pues se podría entender. Ahora mismo no tiene ningún sentido. Ahora mismo la gente lo que quería es tener DIR Rally 2. Y yo creo que deben intentar portarlo. Porque sería pues algo muy muy positivo y nos garantizaría que pudiéramos jugar eh, pues con todas las de la ley como lo hicimos pues con por ejemplo con Fórmula 1 2017 o como lo hicimos con el magnífico D-Rally en su primera parte que tenía un rendimiento eh, la verdad es que muy notable a pesar de no utilizar Vulkan eh, que en ese caso aún, se, aún funcionaba con OpenGL. Y, y bueno, pues nada, eh, volvemos a darle las gracias a Chema ya por tercera vez. Os vuelvo a recomendar que no os compréis este juego para Steam Play Proton, que si lo hacéis es bajo vuestra responsabilidad. Eh, sabed que tenéis que tener una buena tarjeta gráfica y cuando me refiero a una buena tarjeta gráfica es, eh, pues a lo mejor una mmm, 1.060 muy cañera o una 1.070 en caso de NVIDIA o a lo mejor pues una, una 580 de AMD o superior eh, para sacar unos, unos rendimientos pues eh, normalitos. Eso es lo que, lo que debéis saber. Por ejemplo, pues para jugar en nivel alto, porque hay un nivel más superior incluso, pues para jugar en nivel alto, yo si lo pongo a nivel alto, me, me baja el, el nivel de frames casi a, a 30 frames por segundo. O sea que eh, en ese caso también eh, no recomiendo, por el nivel gráfico no recomiendo que lo compréis. Y nada, sin más me despido, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya aclarado alguna cosa. Y, y también os recuerdo que bueno, pues somos jugando en linux.com que en nuestra página podéis encontrar todo tipo de información relacionada con, con el tema de los juegos en linux también bueno, pues ahí en la descripción encontraréis eh, pues, eh, enlaces diversos a nuestras redes sociales eh, como Mastodon, Twitter, Facebook eh, también por ejemplo pues a, a nuestros foros donde encontraréis información, tutoriales eh, podéis hacer preguntas, podéis subir vuestros benchmarks eh, también tenéis, eh, bueno, obviamente los enlaces a nuestros canales de Twitch y de YouTube y por supuesto a nuestros grupos de Matrix y Telegram que es donde solemos estar eh, y donde charlamos a diario sobre esto de los juegos en Linux hay un par de enlaces más, vale, eh, en uno os vais a encontrar un enlace a la tienda de Humble Bundle por si queréis comprar este juego eh, que bueno, desde aquí os volvemos a decir que no recomendamos que lo compréis para Steam Play. Eh, pues si queréis comprarlo a pesar de eso, eh, pues eh, sabed que si lo compráis a, a, a través de ese enlace, a nosotros nos van a llegar, eh, pues unos, nos van a llegar unos, unos céntimos que nos van a ayudar a pagar nuestro hosting, nuestro dominio. Y también otro enlace que tenéis un al fondo de todo, que es un enlace de Paypal por si queréis hacer cualquier tipo de donación para, para lo mismo, para nuestra web vale y nada, eh, si os gusta el vídeo por favor dadle a like, si queréis eh, realizar cualquier tipo de comentario nosotros como siempre estaremos encantados de leerlo y de contestarlo lo antes posible y si os gusta el contenido de nuestro canal pues ya sabéis, suscribíos y os llegará pues, una notificación de cuando eh, saquemos otro, otro vídeo eh, de jugando en linux.com y nada, sin más me despido y hasta la próxima señores. Chao, chao, chao, chao, chao.